No somos ninis. No somos la generación de cristal. Mucho menos somos la generación de mazapán. No somos los que no saben hacer nada. Que tampoco somos locos. Son Somos jóvenes oportunidad. Seguro te has preguntado. ¿Qué es ser joven oportunidad? ¿Qué es un gran seguidor con el hombre? Las y los jóvenes oportunidad somos personas entre 15 y 29 años que estamos desconectados del trabajo y de la educación, o que tenemos un trabajo precario, es decir, sin un ingreso suficiente y sin seguridad social. Somos personas creativas, con ganas de trabajar, que merecemos oportunidad para demostrar nuestro potencial y aprovechar. Nuestro talento al máximo. Las y los jóvenes oportunidad. Buscamos trabajo digno que nos permita desarrollarnos, así como tener opciones para poder retomar nuestros estudios si así lo deseamos. Las mujeres jóvenes merecemos tener oportunidades de trabajo digno, en condiciones equitativas, sin que nuestro cuerpo sea terreno de discusión en la entrevista o el trabajo. <tose> Así que ya lo sabes, no somos ninis ni mazapanes. Tenemos ganas de trabajar, de estudiar y salir adelante. En un México más justo, con oportunidades para todos. ¡Somos mejores